Dímelo, bebé, que ahora tú quieres que yo te frene. Dímelo, bebé, que ahora tú quieres que yo te frene. Yo sé que tu padre no quiere que estemos juntos Quiero llevarte a pasear, te quiero bautizar Tu sonrisa que me mata, ya no puedo aguantar Yo me pongo como loco cuando yo veo tus fotos Dímelo Yo siempre estaré contigo en la buena y en la mala Pase lo que pase John Rosal, Blaster produciendo